Hola, ¿qué tal queridos amigos? Feliz martes para todos. Vamos a disponernos para iniciar nuestro día en la santa presencia del Señor. Lo invito para que en este momento hagamos una pausa y vamos a darle gracias a nuestro Señor. Si podemos iniciar este día es por pura, pura misericordia de Dios. Vamos a pensar en un momento. Señor, solo tengo para decirte gracias. Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hoy martes, mis queridos hermanos, nos encontramos con el Evangelio de San Lucas, capítulo 17, versículos 7 al 10. En aquel tiempo dijo el Señor, supongan que un criado de ustedes trabaja para, como labrador o como pastor. Cuando vuelve del campo, ¿quién de ustedes le dice enseguida, ven, ponte a la mesa? ¿No lo dirás? Más bien, prepárame de cenar, ciñete. Y sírveme mientras como y bebo. Y después comerás y beberás tú. Tienen que estar agradecidos al criado. Porque ha hecho lo mandado. Lo mismo ustedes. Cuando hayan hecho lo, lo mandado. Digan. Somos siervos. Pobres siervos. Hemos hecho lo que teníamos que hacer. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. La palabra de hoy. Nos pone de frente. Hacer lo que tenemos que hacer. Una pregunta que podríamos hacer. He hecho lo que tengo que hacer. Cada día hago lo que tengo que hacer. Hasta este momento de mi vida. He hecho lo que tengo que hacer. Me porto como debo portarme. Como sacerdote, como religiosa, como padre de familia, como amigo, como estudiante. Hago lo que tengo que hacer. Ojalá uno pudiera decir al final de cada día. Y lo pueda uno decir al final de la vida. El siervo inútil solamente ha he hecho lo que tenía que hacer. El Señor sea nuestra fortaleza. La Virgen María interceda por nosotros para que cada día hagamos la santa voluntad. Eso es lo que tenemos que hacer. Ese es nuestro llamado. Que el Señor los bendiga, los guarde y los proteja. el Señor sea su gracia y su fortaleza. Amén.